Hay hormigas en el baño ya Y a estas horas del día Me pregunto todavía si una silla Sigue siendo así Si se rompe alguna pata Y ya nadie quiere usar usarla que apatía se vive abajo de este sol, hay hormigas en el baño. Oh, oh, oh. Y es un ahora suicida sí, que sí, cuestionó la caída de la lluvia. Si es abajo o es arriba, Hay hormigas en el baño y oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se me acaba el tiempo, Carolina Se me acaba el día, se le mueren los sobrinos A mi tía cocaína como un trago en el felina Como en mi House y pastillas Se caducan garantías y se arrastra el mismo son Hay hormigas en el baño Y yo oh.